Sí, gracias a Efectivamente nos encontramos en el Estadio y de Arte de Caracas... ...en donde hoy los deportistas, por el SIN, están aquí para darle la bienvenida a Diego Armando Maradona... ...el astro del fútbol, como lo ven en su pantalla, feliz de estar en Venezuela. El astro del fútbol se prepara para dictar unas clínicas a nuestros niños futbolistas... ...y también el respaldo de la enmienda de la Constitución. Ahí vemos entonces... ...al astro del fútbol, Diego Armando Maradona. Maradona, tus impresiones en torno a este evento. Bueno, seguimos viendo a Diego Armando Maradona. Más de 10.000 personas se encuentran aquí en el Estadio Brígido y de Arte de Caracas... ...para darle esta bienvenida a Diego Armando Maradona. El ambiente es de emotividad, de alegría. Escuchamos la palabra de Diego. Diego recibe de parte de tu querida patria Venezuela el tricolor en tus hombros, de parte de la gente presente aquí en homenaje a los 10 años de la revolución. Buenas noches Venezuela, buenas noches de verdad, para mí, para mí es un honor, es un honor que me hayan elegido para esta, esta fiesta y para los 10 años de, de la revolución, eh, quisiera decirles también que me siento muy halagado por haberme permitido estar en esta fiesta y decirles de que, aunque sea el técnico de la selección argentina hoy, siempre voy a tener un lugarcito para venir a Venezuela. Cuando ustedes me necesiten, cuando ustedes me necesiten, Diego Armando Maradona va a estar con ustedes. ¿Eh? Ahora vamos a pasar a hacer una, una clínica de fútbol con todos los chicos venezolanos. ¿Ok? Palabras de Diego Armando Maradona, a que ver, se ha mostrado feliz de mirando estar mirando. aquí en Venezuela... ...y de apoyar al pueblo venezolano. Porque en estos momentos, veía. Diego Armando Maradona se prepara pues, para dictar una clínica de fútbol... Okay. ...para enseñar bueno. todos los quehaceres de esta actividad a los niños futbolistas de Venezuela... ...que por supuesto se encuentran a la expectativa... De recibir instrucciones de El Astro del Fútbol Mundial, Diego Armando Maradona. Ahí vemos a Diego Armando. Vestido, ataviado, con el tricolor nacional, el cual ha expresado que lleva en el corazón. Bueno. Ahí vemos también a una chica venezolana que la ha recibido. Vamos a escuchar las palabras de Diego. Por favor. Ahí lo vemos tomando fotos con esta hermosa venezolana. Y la algarabía aquí en el Estadio Brígido okay. Iriarte es inmensa. Los deportistas que apoyan la enmienda con constitucional bueno, no podemos, se han no acercado podemos hasta aquí vivir, ¿eh? para decirle sí a la enmienda y para darle la bienvenida a Diego Gracias. Armando Maradona. Bueno, ahora... Como es característica Gracias. de Diego siempre haciendo jugarretas en el escenario. Y ahí lo vemos de nuevo saludando a todos los deportistas presentes que se han acercado aquí al Estadio Brígido y de Arte de Caracas.